Rayos, todavía no recibo nada Wow, Brian, llevas una semana revisando el correo ¿Qué estás buscando? Espero un paquete muy importante ¿Otro más? Ni siquiera has abierto el que llegó para ti hace una semana Soquete, ¿por qué no me dijiste que ya estaba aquí? Porque lo usé como pesa para el sombrero ¿Cómo qué? Mi pesa para el sombrero Mi sombrero se iba volando y le puse el paquete encima para no perderlo Es lo más estúpido que he oído Tú no usas sombrero y aquí no hay viento Usted, Señor, me debe un sombrero nuevo.